Buenos días a todos, eh, hoy es 24 de noviembre y como todos los años se celebra el Día Nacional del Dietista-Nutricionista, ¿vale? Desde el Sur Zaragoza con nuestros alumnos hemos querido realizar una actividad para fomentar el que todos conozcáis más en nuestra profesión, y los diferentes ámbitos en los que podemos trabajar, ¿vale? A continuación vayan, van a saliendo nuestros alumnos y os van a ir contando un poquito las diferentes áreas donde podéis trabajar como dietista-nutricionista. Muchas gracias. Hola, soy Francisca Oliveira y soy dietista nutricionista en un, en, un, en un trabajo en una clínica. Mi función es elaborar eh, diagnósticos y evaluaciones eh, dietéticas. Eh, una vez desarrollados estos diagnósticos, me pongo a elaborar unos planes dietéticos en función de las necesidades fisiológicas de cada paciente. Ahora bien, también hay que tener en cuenta eh, las preferencias alimentarias de cada paciente, factores socioeconómicos, culturales, religiosos, etc. Eh, dentro de estos planes eh, puedo pautar diferentes dietas, como puede ser una dieta hipercalórica, hipocalórica. Eh, en definitiva, yo te aconsejaría acudir a mi clínica si tienes algún problema con tu peso, si estás padeciendo alguna situación fisiológica de otro tipo que pueda afectar a tu estado nutricional o si simplemente quieres mejorar tu alimentación para tener una vida más saludable. Eh, ahora bien, si no cuentas con recursos para acudir a uno privado, puedes acudir a un nutricionista que trabaja en un centro público, ya que también te hay a dietas y adherirte a ellas. Sin embargo, eh, sin duda lo más importante es que sepas buscar y encuentres a un nutricionista que esté formado y cualificado para ejercer su labor. soy Sandra, soy dietista y trabajo en un colegio de educación primaria. Eh, me encargo de alimentación basada en una dieta saludable. Desarrollo dietas que eh, contengan los macros y micronutrientes necesarios. Eh, me baso en el día de comedores de Aragón y también hay otras dietas. Eh, reviso cocinas de alimentos para que no haya ningún tipo de contaminación cruzada, tanto directa como indirecta. Para aquellos niños que tengan alguna o intolerancia, no tengan ningún problema ni sufren ningún riesgo para la salud. Eh, realizo CIGLE para promover consumo de frutas, que lo que hago es eh, una fruta a la hora del recreo a cada niño. También realizo reuniones con padres para orientarles y ayudarles a desarrollar algún tipo de dieta para aquellos niños que tengan problemas con eh, alergias e intolerancias. Y una vez al trimestre organizamos charlas para, para la complementación alimentaria que de comedor y de casa. Hola, yo soy Alejandro y soy un nutricionista deportivo y bueno, mi trabajo lo puedo realizar en gimnasios, centros de fitness, centros privados y en equipos de cualquier deporte y bueno, me dedico a conocer las metas de cada paciente, a ayudar a alcanzárselas y pues, a unos horarios y ayudarle a reponerle después de cada práctica física y le puedo hacer las metas, pues a deportistas amateurs, aficionados y profesionales. Mis funciones son pues, mantenerles en peso mediante la alimentación. Medir los pies, expresarlos eh, mediante básculas de precisión y saber su superficie corporal y su IMC para saber si están en los valores de normalidad dentro de ese deporte. Y bueno, la alimentación, pues cada deportista necesita unas necesidades, o sea, tiene unas necesidades completas y necesita una dieta hipercalórica porque gastan mucha más energía que todos los demás. Y bueno, no dudes en consultar a deportista deportivo si quieres mejorar tu rendimiento mediante la alimentación. Buenas, eh, mi nombre es Mario y os voy a explicar la función de un divulgador profesional. En primer lugar, tenemos que tener un lenguaje claro y cercano para exponer eh, al cliente. Eh, también eh, vamos a, a tener un objetivo, ¿vale? que es informarnos diariamente, ya que la información avanza muy rápido y tenemos que estar puestos para dar buena explicación al cliente. Eh, también eh, vamos a trabajar mediante plataformas informáticas como redes sociales, YouTube o Instagram, ¿vale? Formulando preguntas o información a, a los pacientes para que tengan un poquito más de, pues, de la información que hablamos, ¿vale? Y, y poder resolver eh, sus dudas para que aprendan un poquito lo que es nuestro ámbito de nutrición y poder explicar además a personas personas esas dudas, aprender sobre ellas. Bueno, para los que están los alumnos también podéis encontrar de que estás en nutricionista en hospitales o incluso en la docencia, como es el caso. Muchas gracias a todos y nos vemos. Un saludo. Callar.